En el año 1998 acababa mi promesa en medio de la Eucaristía diciendo que María Auxiliadora me acompañe y me guíe siempre. Desde entonces y hasta ahora, a través de proyectos, de oraciones, de momentos compartidos pues con nuestra familia salesiana, con nuestra asociación y con los jóvenes, he descubierto muchas cosas de mí que me gustan mucho. Me he descubierto como una persona entusiasmada. He descubierto el gran amor que tengo a la asociación. Y también he descubierto que tengo una gran creatividad para llevar a cabo las cosas. Por esta razón es por las que yo ahora quiero presentarme como candidato al cargo de servicio de Consejero Mundial para la Región Ibérica. Eh, buenas tardes, soy Benigno Palacios y estoy a tu servicio.